Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión, Cultura Errante, Asociación Civil y en esta ocasión les quiero mostrar cómo pude resolver el problema que dan algunas veces las USB por... es una situación de formateo más que nada eh, para que quede más claro ahorita les voy a, les voy a mostrar de qué se trata a ver, tomamos nuestra USB y la vamos a, a insertar en el puerto USB, verdad? Ya que está insertada, se va a abrir. Y bueno, aparentemente todo está normal. Bueno, yo la tengo vacía, verdad? Pero bueno, ustedes se supone que estamos trabajando, guardamos nuestros archivos, nos los queremos llevar. Y qué sucede a la hora en que queremos desmontar, toma aparece este error de que no se puede desmontar la unidad primera porque dice según la computadora, según ¿sí? el status porque no está montado, porque no existe, no lo reconoce, lo que sea entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? pues vamos a aceptar, cerramos esto nos vamos a la terminal y escribimos sudo nautilus esto nos dará, tenemos este, como roots a Nautilus, y desde ahí, pues ya la podemos quitar, ¿no? Y bueno, pues lo único malo es que otra ocasión que volvamos a usar nuestra memoria USB vuelve a la misma situación, no se pudo expulsar porque bla bla bla bla. Entonces, vamos otra vez a subir Nautilus damos nuestra contraseña la quitamos bueno, ahora ¿cómo lo podemos solucionar? pues la forma en que yo lo solucioné que no me funcionó es, nos vamos a la aplicación de discos y si no la tienen pues la pueden instalar rápidamente desde Terminal o desde las aplicaciones de, de Ubuntu ¿no? en este caso este centro de software más bien Vamos, discos, ¿no? Tenemos aquí nuestra unidad. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a este recuadrito que ven aquí. Le vamos a dar formatear disco. Pero lo vamos a formatear sin particionado, ¿no? So, lo tenemos aquí en rápido, no sobreescribir datos existentes y sin particionado. Si lo hacen de otra forma, bueno, a mí no me ha funcionado de otra forma más que así dice que sí, que todo se va a borrar bueno, ok ahora, el siguiente paso será irnos a los engranajes le vamos a decir que formatee la partición Le escribimos aquí el nombre que ustedes quieran formateamos y listo ¿no? ahora, es importante que lo dejen todo tal cual aquí como dice FAT32 sin montar porque si la montan desde aquí va a volver a suceder lo mismo entonces cerramos esto lo que vamos a hacer es ahora irnos a nuestros archivos aquí está la usb y como verán ya se puede desmontar fácilmente sin nada la voy a quitar y la voy a volver a poner y ahí está trabajamos guardamos cosas vamos a guardar este, los logos de conexión verdad y desmontamos Así de fácil y rápido. Ojalá les haya quedado claro. Y cualquier cosa, pues si no, aquí en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego.